Lo que estábamos hablando, yo no me equivoco cuando yo me refiero cuando una persona va mal. Amelia Alcántara es suspendida de Sin Filtro Radio por comportamiento inadecuado. Bueno, ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que tú sabes que Amelia estaba eh, caliente, ¿verdad?, en estos días. A no, Fox, mira, no, no, a, a los focos de Mediagruz, sí. Santiago Matías, dio a conocer este jueves la suspensión de la integrante de Sin Filtro Radio Show, Amelia Alcántara por el incorrecto comportamiento de la modelo y presentadora. En la, com en la comunicación, Matías señaló, somos flexibles y abiertos a todo tipo de temas. Nuestros contenidos están basados en el entretenimiento y la información, pero los oyentes y usuarios de nuestra plataforma merecen respeto y tolerancia por parte de nuestro talento, incluyéndome. Agregó además, ante la errónea reacción verbal de Amelia Alcántara, esta semana en el programa Sin Filtro Radio Show, con una de nuestras oyentes, hemos decidido suspenderla del programa. Santiago Matías dijo que espera que Amelia reflexione, evalúe su comportamiento y trabaje su inteligencia emocional. Vamos a ver este, este video. Ese, ese video que vimos, ahí, ese fue, yo creo que el, eh, la copa que como el, el vaso. detonante. Así ah, es, va, vamos a, a sí. ver, muchachos, si lo ponen. Ahí está. Ahí está el detonante de este ya su, de esta suspensión. No, pero está pasada hey, a ti, No, no, ¿eh? no, no. Sí. Es una falta de respeto a la audiencia. Sí, a la audiencia, a la audiencia sí. y a los sí, seguidores Muy bien, de ese pues programa. Santiago Matías. Muy bien. Muy por bien. eso, por eso, ha logrado el éxito porque Santiago Matías reconoce cuando algo está mal no, y cuando bueno, esta muchacha tiene problemas de amor propio. Sí tiene. Ella. Sí, yo, sí. yo creo ella, que ella está un poquito dolida. Porque ha, vi, ha visto que... A, que a, le a, han apagado algo, su sonido. Hay, no, allá. no, y que algunas mujeres que ella consideran menos que ellas han hecho así. Sí. Fundame cámara, ven, que me gusta para que ella, ve, ella me vea y me conozca. Atención, Amelia. <risa> claro, <risa> güey, claro, que eh, que realidad, realidad. uno <risa> Amelia, señores. ¿qué, qué es lo que bajan está, aquí. Bajan aquí ya, que están enamorados de Amelia. <risa> <risa> <risa> para que Amelia, Amelia, al parecer, está dolida porque hay muchas mujeres, a lo que yo veo tanto del género urbano y figura pública, que, el que ella considera que son menos que ella han hecho así ríen. tú me entiendes entonces ella que, que, que porque maita la mencionó en el, en el disco que salió con anuel uh -huh. tú me entiendes y ella se cree la, la, la, la gran vaina la señorita amelia y siempre se ha creado la gran vaina entonces ya ella, ella se cree la última coca cola de desierto y ella no tolera que eh, otras mujeres que ella considera menos que ella, que uh -huh. ella considera que no es que así, que ella considera menos que ella, le, le hayan pasado el rol y que ella se, se haya quedado sin filtro y que nadie le ha hecho caso ni nada ningún pelotero ni nada porque recordemos que ella anda detrás de todo eso porque en hombre estos casado? días en estos días la vi diciendo un comentario muy fuera de lugar con, con el caso de Jailin de y, y Anuel sí ¿tú de me que, entiendes sí que y ella y entonces y okay. en, ajá, entonces ahí yo me di cuenta que que ella, ella con algunas mujeres se siente dolida porque ve que esas mujeres Hace, a, a, hacen de consiguen diferentes cosas ya sea novio o, o cosas así un poquito que la lleva un poquito más de nivel y ella como que se queda tú me entiendes como atrás porque yo me encanta la mala nada más la veo cuando hace un show en sin filtro yo yo, yo de amelia que no sé no semana tú me entiendes y es una tipa que yo tú la ves no la he visto en persona no sé cómo ella se ve en persona pero ella en foto y en vaina se ve bien pero cuando habla dice no pero este tipo no es lo que aparenta porque es una loca Ay, tú me entiendes mira loca Mira, precisa, una falta precisamente respeto. uno de, porque eso no es, eh, como te digo, eso, lo, esa falta de respeto a un oyente fue lo que derramó el vaso, pero acuérdate que aquí hablamos de Michi Marín y Amed Alcántara con Toquicha, o sea, hace, también, esa novela también, que tenía, también. y lo que tú mencionaste a, hace poco, que tenemos por el video, no sé, de ella acabando Ay. a Jen Quesada, porque Jen Quesada Ay. apoya a Yailin en su relación con Anuel A. Entonces ella en en la en radio su programa sin filtro ella acabó con Yen Quesada por eso. Ella está lento de ahí, de, de, de uh -huh. ese, de ese programa, ese sí. programa de es Santiago Martínez. Oh, Entonces pues señor, tenemos, tenemos un, un fanático del programa que quiere de, de decir algo. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, eh, gracias por la, por la oportunidad de de, de, de comunicarme con ustedes, eh, estoy viendo el programa, yo siempre lo veo y veo lo mal que lució esa joven, Amelia Alcántara sí. se vio muy mal, porque oye, porque es eh, un análisis rápido, la persona que está, le, le, le está hablando a ella, le habla muy bien, con respeto, porque es una opinión de ella, como ella, se, como ella ve que se maneja uno, o sea, no hay por qué eh, ella decía si esa palabra, eso la puso muy por debajo. No fue profesional eh, y, y, y, y ella tenía que responder en base como le, a como la otra le, pregun le, le, responde, Exactamente. le, le pregunta. Exactamente. Exacto. Tú sabes ella tiene que llevar la, la, el nivel de la pelea como es la pelea. Tú no puedes eh, sobresalir así porque tú eres la figura pública, no la persona. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Sí. Así es, Oye, muchas gracias. Las opiniones de opiniones la de la gente que ve en este programa? Puede opinar al 809-725-0505. 809-725-0505. Para que usted opine sobre el tema. Eh, yo secundo popularmente hablando lo, lo que dice el caballero, que debió responder Más, más, educado, más educado y más Exacto. profesional. No con ese Usted es una figura. Es lo mismo que nosotros decíamos, que antes nosotros comentábamos mucho en Instagram. Sí. Ya hemos aprendido a que la gente se desahoga. La gente se desahoga. esencia, tranquilo. ¿no es? Y lo dejemos ahí no contestar. Sí, sí. Porque usted no puede, usted lo puede llevar en una discusión con, con un fanático, porque la que llamó ahí tiene que ser fanática del programa. El que llame aquí es porque ve el programa. Claro. Sí, ¿no? Usted no va a el llamar del Parque Duarte. No, y, mira él, y mira que aquí nos han hasta, hasta que nos cambien de ropa. No, ¿eh? no, claro que sí, nosotros lo cogemos chile tranquilo. Porque nosotros somos profesionales, aquí nosotros llevamos un contenido a usted eh, de un trabajo arduo de, de un equipo, entonces no podemos perder el estribo. Hay cosas que dan pique, que uno se muerde para no, pa no haber mucho show. Uy, como yo sí. luchar con el camarógrafo que soy, sí. que no me suelta a mí en las redes. Pero, pero, no tengo que estar eso. pero, no, eh, no, no creo que era la forma, no creo que eso. No se pasó. Era no para pasó. que ella se pusiera de esa manera, tú me entiendes. Y, y le dije, le mencionara la madre, la su madre, madre no. tú me entiendes. Que hay mucha gente, cuando viene a ver, si hubiese si otra gente, le espera en el parqueo para que se lo diga de frente, ven para que me lo diga de frente ahora. Ay, tú eres guapa, ven, no, tú, tú me entiendes. No, que se lo diga a, a, a esta amiga tuya. ¿A quién? ¿A Mami Afuera ay, le espera ahí mismo y tienen problemas, ¿tú me entiendes? No, no, eh, eh, ya, ya esa influencer, porque aquí yo siempre he dicho, está equivocado con esa palabra. La palabra influencer. Influencer. Tiene que influir en lo positivo. Usted tiene que tener seguidores. ¿eh? Claro. No, entiendo, no por el morbo que usted haga que Por eso para mí la Marmi Jordan no es influencer. Para mí, Amelia Cantar no es influencer. ¿eh? Para mí la eh, Toquicha no es influencer. ¿Usted entiende? ¿Por qué? Porque usted está exhibiendo lo malo para que los seguidores usted eh, lo puedan seguir. Usted tiene que, eh, si usted es no influencia, es lo positivo. Tienen que usarlo, usarlo para lo positivo. Claro. Porque no te voy a decir que Toquicha no tenga la fuerza que ella tiene. ¿Por qué? Con la vaina que ella sacó de los besitos y la vaina, ya vemos muchas amiguitas que se besan, tú me entiendes, entonces influye, él, ella influye, pero en cosas malas. Ah, ¿tú, ya, ya. tú me y entiendes, correcto, en, o sea, en, en en son mala. malas influyentes. Tanto ella, la mamillola, en esas mujeres que no aportan nada positivo a la sociedad, sino chisme, tú me entiendes, entonces las muchachitas ven eso y le caen atrás, lamentablemente.